Bienvenidos a la asignatura Precedentes Judiciales en Materia Penal. Es una asignatura obligatoria y de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal, y se ubica en el décimo primer periodo de estudios. Busca desarrollar la competencia específica Investigación en el Nivel Intermedio, relativo al acceso y uso de la información, la asignatura comprende el estudio de los precedentes judiciales más importantes que se desarrollan en el ámbito del derecho penal material, procesal penal y derecho penitenciario. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de acceder a información variada y relevante a través de estrategias de búsqueda eficaz que le permitan brindar alternativas de solución a los casos planteados en materia penal, procesal penal y penitenciaria.